Soy Rubén, tengo 23 años, eh, estoy en paro como el 70% aproximadamente de todos los jóvenes de Córdoba y, y por supuesto pues esta fecha eh, es muy importante para, sobre todo para la gente que se encuentra con la misma situación y es que eh, nos están echando del país, cada día hay menos, hay menos trabajo, nos encontramos en la zona más pobre en cuanto a trabajo de toda Europa y el, el único camino pues, que nos dejan es la lucha. Reivindica un poquito el primero de mayo que se, está, se está, olvidando, está olvidando. Vengo a la manifestación porque creo que todos nos merecemos algo mucho mejor de lo que tenemos. Y si no salimos a la calle y luchamos, no lo vamos a conseguir. mayo lo paso aquí en Córdoba con los amigos y compañeros de la CNT. Un saludo y a la lucha. Nos dijeron a la calle, nos dijeron a la calle y en la calle estamos. Y seguiremos en la calle como las marchas de la dignidad vienen haciéndolo desde hace un año. Hemos caminado dos veces y seguiremos caminando si en esta situación seguimos. Hay soluciones y nosotros las conocemos. No puede ser que nos conformemos con estas medidas antisociales, con estas medidas anti con estas medidas neoliberales. Está el reparto del trabajo y la riqueza, trabajar menos para trabajar todos y todas. Derogación de la reforma laboral ya, creando unas condiciones de trabajo dignas y en las que todos podamos trabajar. Renta básica garantizada para que no haya ninguna persona que se quede sin los recursos mínimos garantizados. Reforma agraria, que ya de una vez por todas en tierras como Andalucía, eh, como Andalucía se dé una reforma agraria de verdad, en la que las tierras públicas y privadas, sin producir, se pongan a disposición de los trabajadores y trabajadoras, mediante cooperativas agrarias. Autogestión. Autogestión porque los trabajadores sabemos perfectamente cómo desarrollar los trabajos y cómo producir. No necesitamos empresarios ni gente que nos exprima. Y todo esto eh, solamente se puede conseguir de una manera, creando poder popular, organizando un sindicalismo de clase, de trabajadores, un sindicalismo verdadero, como los, como los sindicatos y las organizaciones que estamos presentes hoy aquí en muchas otras ciudades. Un sindicalismo que reivindique las secciones sindicales, la organización desde la base, la horizontalidad, frente a los comités de empresa y frente a las minorías que intentan imponernos unas medidas restrictivas. Este primero de mayo os queremos recordar que la calle es nuestra, que la tierra es nuestra, que tenemos que volver a salir a las calles, arrebatar y volver a recuperar todos los derechos que nos quitaron, que nos recuperaron nuestros abuelos, nuestras abuelas. Llegad a los barrios, tomad las tierras, por una banca pública de las tierras, por ocupar las tierras las más de 20.000 hectáreas que tiene nuestra Andalucía, los caciques, el agua de la derecha y toda la clase política que nos está arrebatando lo que es nuestro. La juventud cordobesa lo tenemos claro y deseamos expresarlo en este primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, y ante esta, ante esta situación exigimos la creación inmediata y prioritaria por parte del Gobierno de trabajo para los jóvenes con mayor tiempo de desempleo, la remuneración de todas las prácticas laborales en la juventud, la desigualdad salarial y laboral de todos los trabajadores independientemente de su sexo, el cumplimiento estricto de todos los contratos laborales, la ampliación y conservación de los planes de empleo joven, la reducción de peonadas necesarias y requeridas para el subsidio agrario, mayor facilidad en la adquisición de viviendas por parte de la juventud, en definitiva la mejora de todas nuestras condiciones laborales y la posibilidad real de obtener un digno trabajo con el que comenzar nuestra, nuestra vida. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva el primero de mayo y nos seguimos viendo en las calles!